Vida cristiana. La vida cristiana es estar en Cristo, profesar su fe y también su ley de amor. La vida cristiana es manifestarla con una experiencia fuerte personal con Cristo no es entrar en el conformismo de ir a la iglesia, hacer lo mínimo y estar contento con hacer lo mínimo, sin ningún esfuerzo por crecer en la vida espiritual. La cuaresma es llevarte a ti a una vivencia en tu vida cristiana,